Hola amigos, mi nombre es William Arenas, como veis hablo español y quiero compartir con ustedes todos los estudiantes de SOAS, trabajo para SOAS y quiero compartir mi lengua. Gracias.